Bienvenido nuevamente, como les comentaba en el anterior video, vamos ahorita a continuar con el unboxing Ahorita vamos a seguir con el fantástico Redmi Note 9T Así que voy a tomar el celular y pues iniciamos Vamos a iniciar con el unboxing, aquí tenemos como les decía de la marca Xiaomi el Redmi Note 9T Este celular tiene algo muy espectacular que tenemos conectividad 5G Bueno les voy contando por encima los detalles que tenemos en la caja tenemos 4 GB de RAM pero 128 GB de memoria interna chicos Tenemos el modelo Nightfall Black O sea que lógicamente el celular es de color negro Por aquí no tengo más detalles Así que vamos a iniciar con su unboxing Vamos a ir dejando las cajitas por aquí bueno chicos, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos de entrada el, lo que es el protector sinostimal vamos a ver. Aquí tenemos el ganchito para sacar lo que es las ranuras de... Bueno, para colocar la SIM card, la micro sd Por aquí igualmente tenemos los manuales que como siempre uno nunca los lee. Y aquí tenemos el estuchito protector sinostimal a transparente. Este era el que quería precisamente. Este celular estoy prácticamente seguro que sí lo voy a dejar para mí. Por ahora, chicos, no vamos a usar esto. Esto vamos a dejarlo quieto. Vamos a ir descartando. Bueno, este ahorita lo vamos a colocar. Por aquí tenemos el celular. Bueno, vamos a mirar primero qué manos trae. Vamos a levantar aquí esta tapita. Así que trae cartoncito, la verdad. Bueno, aquí tenemos lo que es el cargador, chicos. Es bueno, tenemos un cable un poco más largo. Lo, como lo puedo ver, igual Fuma, pues por ahorita no vamos a enfocar lo que es en cargadores. Eso sí se ve de excelente calidad. Pero lo que me preocupa es que no viene con el adaptador, chicos, como por anotar. No trae el adaptador para países de Latinoamérica, como por anotar trae los europeos. De igual forma creo que yo tengo aquí en el negocio, o sea que no creo que haya ningún problema. Bueno, vamos a dejar esto por acá, por ahorita pues no es de importancia. Vamos a mirar esta belleza, chicos, aquí lo tenemos. Vamos a ir mirando detalles y demás por aquí nos dice que tenemos lo que es 5G MediaTek Dimensiones 800 o Dual 5G tenemos 48 megapíxeles High Resolution Camera y pues tenemos también la 13 megapíxeles, la clásica bueno chicos, yo creo que no vamos a mirar tanto esto vamos a encender esta belleza haya encendido Bueno, ya ha iniciado, vamos a configurarlo rápido y nos vemos en el escritorio. Pues ya estamos en el escritorio, lo he configurado lo más rápido posible, si sí, me demoré unos cuantos minutos como con el Redmi 9. Como para notar chicos, es una pantalla bastante chévere, o sea, me refiero a tanto resolución, el táctil. Como les digo, no soy experto en celulares, pero pues voy a tratar de hacer el lo mejor posible para explicar las características de este celular. Investigando la ficha técnica de este Xiaomi Redmi Note 9T chicos, tenemos una pantalla IPS 6,53 sí, pulgadas chicos, de 19. 5 a uh, 19,5 tenemos lo que es 2.340 x 1.080 píxeles 400 nits Gorilla Glass 3 chicos este es el tipo de pantalla que tenemos en las dimensiones chicos tenemos que 163,32 por 77,3 por 3,9 milímetros tenemos lo que es 198 gramos que pues un solar que pese tanto un peso pues predeterminado para estos tipos de celulares en procesador la potencia como tal contamos con el Snapdragon 662, tenemos 4 GB de RAM. En almacenamiento como les había comentado tenemos 128 GB hasta inclusive podemos ponerle una micro SD expandible hasta 512. Lo ideal sería como les he contado en otros videos colocarle una micro SD tipo 10 para que sea muy muy rápido. Contamos con una fantástica batería de 6000 mAh, eso es lo que más me gustó, carga rápida tipo C en 18W chicos, contamos con Android 10 actualizable al 11 eh, con el i 12 En conectividad tenemos que es LTE, Wi-Fi, Wi-Fi Que espectacular, pasta para Inclusive conexión 5G O también conexión, por ejemplo si tenemos Un internet de 100 megas los va a cobrar A la perfección, tenemos Bluetooth 5.0 así que la transferencia de datos Va a ser increíble Contamos con lector de huellas que es el mismo de desbloquear chicos Con este mismo botón de desbloquear es nuestro mismo sensor de huellas Simplemente a poner el, el pulgar al momento de configurarlo ya va a quedar listo para desbloquear Contamos con dual sim, podemos colocarle dos sincares lógicamente tenemos el GPS -i. También contamos con radio FM, importantísimo Bueno hoy en día casi radio no se utiliza pero la verdad sí es chévere que cuente con radio FM incorporado en las partes de las cámaras les quiero mostrar Vamos a ingresar Bueno chicos como pueden notar sí tenemos una cámara muy muy nítida Inclusive de mi celular Este de aquí el A11 se ve Bueno que pronto ya lo voy a cambiar por este Contamos con una cámara trasera de 48 megapíxeles También contamos con una de 8 megapíxeles gran angular una de 2 megapíxeles macro Y una de 2 megapíxeles bokeh. La verdad como les digo no soy experto en esto Estoy tratando de investigar lo más que puedo Creo que la información está clara En la cámara frontal chicos Por aquí vamos a ver, vamos a poner ahora cómo están Contamos con una de 8 megapíxeles Como pueden notar si sí está bastante bien Inclusive si nos ponemos a pensar 8 megapíxeles era lo que teníamos anteriormente En celulares de años atrás Así que esta de 8 para ser frontal está bastante bien voy a hacerles unas tomitas de fotos para que vean qué tal es esta cámara Está muy, muy espectacular ese celular Chicos, me ha costado un valor Total de 770 mil pesos La verdad que se me ha salido bastante económico Ya que en otro lado había 860 890 mil pesos Este mismo celular En dólares le voy a estar dejando por aquí Lo que equivale 770 mil pesos A dólares, si sí me ha gustado Bastante, la verdad creo que es un cambio Muy significativo de mi Samsung Galaxy A11 a este Redmi Note 9T, ahora lo que vamos a hacer chicos vamos a ingresar a youtube de una vez para poner un poco de música a ver qué tal suena ya me he ingresado a youtube vamos a colocar una electrónica sin sin copyright pues para no tener inconveniente vamos a colocar esta bueno chicos, un detallazo de este celular que me ha fascinado, que la verdad no lo sabía, vamos a ponerlo pantalla máxima, suena tanto como en el altavoz de aquí arriba, el auricular por donde uno escucha las llamadas, tanto como en el altavoz oh, chicos, la verdad que eso sí me ha gustado bastante, como para notar tiene muy buen sonido, Allá está en volumen máximo, vamos a escucharlo un poco, lo voy a sacar al micrófono para que escuchen la calidad. Como habrán escuchado chicos, tiene muy buen sonido, la verdad que sonará por tanto el auricular de arriba como en altavoz, cualquier sonido multimedia, tanto video como audio, sonará pues imagino que por los dos. La verdad que esto sí ha sido muy muy chévere, me ha encantado la verdad, este celular pues por ahora va pasando la prueba para el reemplazo de mi Samsung Galaxy A11. Voy a descargar los juegos chicos, voy a colocarle una vez el estuche protector siliconado, ya que pues sí es un poco liso. Entonces vamos a colocarlo pues en el que no vaya a caer. inaugurarlo con un golpe creo que no sería lo ideal. Así que chicos, voy a descargar los juegos y ya nos vemos. Listo chicos, ya he descargado las aplicaciones, descargué lo que es el Free Fire, el Call of Duty Mobile, Baby Racing 2, Mobile Kit, los clásicos juegos que más me encanta. pues momento libre, si eso echarme unas partiditas, también he configurado de una vez lo que es el huellero, antico paso el dedo, el de pulgar, y ya se está desbloqueando chicos, como, como podrán ver es bastante fácil desbloquearlo, así que bueno, vamos a iniciar con el Free Fire, vamos a configurarlo y demás, y vamos a echar unas partiditas. Ya hemos ingresado, vamos a darle como principiante No soy experto jugando Pero pues la verdad, por ahora está bastante bien Listo, estamos en el juego Como para notar el táctil es bastante bueno chicos Tiene una respuesta excelente El juego como para notar no se trabaja para nada Corre muy muy fluido Se ve muy muy bien este juego Seguro que configurándolo un poco Las gráficas podrán ser mucho mejor Vamos a saltar, lo importante es probarlo lo más pronto posible Vamos a ver si logramos hacer alguna muerte Uy chicos, dan a espadota que me he cogido Vamos a ver si podemos hacer las muertecitas Bien chicos, primera muerte Aunque creo que era un bot, pero bueno No pasa nada, válido igual Bien chicos, otra muerte Oigan, <risa> no estoy tan malo en este juego Uno a morir si lo matamos ¿Está seguro que está por acá escondido? No, no, no No nuevamente. Seguro que está por acá, vamos a pelarlo. Bien, chico, otra muerte. Este tenía hasta skin. Bien, chico, otra muerte. Soy repro en este juego. Mentiras un bot. Vamos, vamos, vamos, muérete, muérete, muérete. Me acabó la munición, no puede ser. Rápido, rápido, rápido. Ah, chicos, me mata la tormenta. Bueno. Creo que las pruebas fueron bastante bien, el juego corre muy fluido, me hice bastantes muertes, no, bueno, no hice como 8 muertes creo, maté, ah no, 6 sí, muertes. Bueno chicos, sin demorar tanto el video, vamos al Call of Duty. Ya estamos en el Call of Duty Mobile, chicos. Vamos a ver qué tal nos va. Veo que corre bastante bien. Como para notar es bastante fluido. La verdad es increíble la fluidez con la que va este juego. Como les digo, el táctil es muy muy preciso. Lo bueno de este celular. Tiene muy muy buen táctil, chicos. Al precio que se puede conseguir. La verdad que es muy muy bueno ese celular. De verdad que no me quejo. Como para notar la resolución también que nos da es muy, muy fluida. La verdad que. Se puede tener muy buenos resultados. Inclusive yo sé que si configuramos un poco más este juego podemos tener mejor rendimiento. Por ahora pues la configuración predeterminada que nos da está bastante bien. No soy más experto jugando esto chicos. Pero pues por ahora estamos practicando como les digo. Simplemente quiero mostrarles que el juego sí corre muy muy bien. Que es bastante fluido. Vamos a ver cómo nos va aquí matando a estos con francotirador. para que creo que salen. Uno. Uy chicos. <risa> Headshot o sea dice bueno hice dos muertes con un solo tiro espectacular ahora más bueno la clásica bomba murieron bien chicos espectacular victoria bueno el que no pase el demo realmente es porque muy malo yo siempre muestro el demo porque no quiero como alargar el video le muestro en general que juego corre bien lo otro es que el celular sí calienta un poco, pero lo normal tampoco es que caliente extremadamente lo que debe calentar un celular, por decirlo así. Bueno chicos, vamos a dar las pruebas por acá, vamos a ir al siguiente juego. Pasamos al Baby Racing de carreras, la verdad que me encanta este jueguito, vamos a bajarle un poco, suena, suena bastante duro. Y como les digo, suena por los dos altavoces, lo que es el de abajo y en el auricular para escuchar las llamadas y mensajes de voz en modo privado. Como pueden notar da graficazo, si no estoy mal esta es de 90 Hz esta pantalla, de igual forma le voy a colocar en la pantalla para corroborar la información de cuánto Hz de tasa de respuesta y frecuencia da la pantalla. Tiene un táctil espectacular, muy preciso, no son los táctiles de esos celulares económicos que pues no son muy buenos, que la verdad uno tiene que oprimirle duro para que el táctil reaccione a lo que uno quiera hacer, este es muy muy ligerito ese táctil, de verdad que me encanta ese celular, realmente sí estoy mejorando bastante del cambio de este celular a del cambio del a a este celular. Como para notar los detalles que nos da la resolución de ese celular es espectacular, Realmente lo que es este procesador, la memoria RAM, la resolución en general, todo hace que este celular sea increíble, chicos, por el precio que lo he conseguido. Realmente sin palabras de la experiencia que estoy viviendo jugando estos jueguitos, chicos. Realmente este celular me está gustando bastante, el táctil es muy preciso, eh, no se queda para nada. Realmente está muy, muy chévere, tanto la resolución, el sonido, el táctil. Los botones laterales también increíble, lo que es eh, desbloquearlo por el lado con el botón para prender y apagar el celular. Ahorita chicos, por último para ya finalizar esta prueba vamos a ir al móvil kit. Realmente este es un juego muy básico pero me fascina. Como siempre vamos a con el Atlético de Madrid para jugar rápidamente unos penaltis. Como les digo chicos, el táctil es increíble. Para deslizarlo es muy, muy fácil, no se queda como unos táctiles económicos. Inclusive puedo decir que este táctil es mejor que el de mi Samsung un Galaxy 11 pero como les digo simplemente me ha parecido pues en mi gusto que ese celular es mucho mejor, realmente en características lo es y pues en mi experiencia personal, si sí siento que con ese celular me va a ir mucho mejor, bueno ya hemos terminado la tanda de penaltis, espectacular ese celular de verdad, lo puedo aconsejar para iniciar, pero bueno ese celular si sí, ya es un poco más caro, como les digo ese celular me ha costado un total de 770 mil pesos, me salió económico porque en otros lados como fui como de Farabella, Flamingo, aquí en Colombia, ni Ibagué estaba alrededor de 860, 890 Y por aquí les voy a dejar en dólares Cuánto equivale es a 770 mil pesos Si sí lo puedo aconsejar A mí algo que me gusta bastante es el modo nocturno Así que una vez lo vamos a colocar modo oscuro Este modo pues me imagino que ahorra batería Y también vamos a colocarle que ahorre batería Para minimizar al máximo Dice que tenemos 92 horas de uso De igual forma chicos como les digo Lo importante es siempre usarlo pues que no esté cargando o dejar el celular que cargue bien realmente es sí, un celular que pueda aconsejar chicos realmente sí me gusta bastante es un celular que vale la pena su precio más que pues lo he encontrado económico en general todo este celular me ha gustado ese fantástico Redmi Note 9T chicos una característica increíble que realmente va a destacar bastante este celular es que es 5G y más el precio a que lo conseguí chicos y en general espectacular sin palabras bueno chicos vamos a dejar el video está por acá espero que les hayan gustado recuerden suscribirse al canal darle like, dejarme en los comentarios todo lo que crean que deba mejorar si este video llega a más de 100 lights vamos a hacer la prueba con el Fortnite y juegos pesados a ver si realmente este celular es así de potente como pues aparentemente podemos notar. Realmente es sí muy potente chicos pero como les digo si llega a 100 likes, probamos Fortnite y juegos mucho más pesados que pesen bastantes gigas. No siendo más me despido y hasta el siguiente video o la próxima. Bye bye los quiero.